estaremos informando acerca de las ferias para que usted pueda recabar mayor información, detalles, dónde puede dirigirse, cuáles son las empresas que están acreditadas hasta el momento en todo el país para este 15% en el pago del segundo aguinaldo, pues todos estos detalles los conoceremos y también cómo es que está beneficiando este 15% de descuento en cuanto a la economía en nuestro país. Para ello quiero presentar al diputado Víctor Ramírez que nos está acompañando en esta ocasión y conoceremos todos estos detalles. ¿Cómo está bueno, Buenos días, bienvenido, un gusto. Buenos días, Lorena, buenos días al país, a los productores del país. Bueno, estamos aquí para informar. Ayer se ha hecho el lanzamiento de la Feria Doble Aguinaldo y estamos desde el 16 de enero aquí en el Chuquebo Marca para poder ofertar ya como ya el 15% que se ha descontado para que se eh, paguen productos. Entonces tenemos registrados ya más de 800 productores. Obviamente, de, Preverificación verificación de la, si son productores y eso está haciendo el Ministerio de Producción para validar ya a los que están acreditados. Lo importante es que desde el día 16 ya el señor Público que tiene ya eh, el doble aguinaldo puede apersonarse al Chuquero Mar, que estaremos hasta las 15 horas, a las 22 horas, de lunes a... a sábado los sábados desde las 11 de la mañana todo el día hasta las 10 de la noche domingo se atendrá la feria del doble aguinaldo el, el Chuquemarca de es desde el 20, desde el 16 al 25 de enero Te estamos invitando para que ya puedan puedan ahí tendremos toda la manufactura nacional Prendas de vestir para damas niños caballeros señores o sea, todo lo que es ropa abrigos, pantalones, jeans, todo lo que fabrican nuestros productores. Tenemos calzados igual, calzados sport de vestir para niños, jóvenes, adultos, para todas las edades, todas las, todos los modelos que puedan, que puedan ver y eh, obviamente en cuero. ¿no? Ahí tenemos los muebles, Les lo decía cierto Lorena, muebles tenemos uh, de madera, muebles ¿no? metálicos, hay sofás, dormitorios sillas, comedores, todo lo que usted va a ver el, el, el, desde el 16 de enero. Y se puede hacer a pedido también. Claro, usted como ya tiene la, la, la aplicación, tiene el productor la aplicación, entonces puede hacer su pedido, porque no se olviden que eh, el servicio público tiene todo el año para poder hacer sus compras. ¿no? Entonces, esta es la primera feria que se está, se está lanzando con más de 400 productores que van a estar al chuqueo marca, donde van a estar, inclusive tenemos alimentos, orfebrería, joyas, entonces que pueden adquirir. Entonces, es importante la participación de, de la población que ya tiene la aplicación y es importante también fortalecer el aparato productivo del país Exacto. este 15% es una medida muy importante que va a fortalecer el empleo de, los, de las micro-empresas también evitar la fuga de divis. lamentablemente el servicio público cuando cobraba su segundo aguinaldo compraba, compran siempre, hay mucha importación mucho contrabando, entonces es una política pública que realmente va a beneficiar para fortalecer el aparato productivo del país. Y que se ha pensado exclusivamente en ello, para fortalecer la economía en nuestro país, que es se generan fuentes de empleo, consumir lo nuestro, que este 15% son productos 100% nacionales. Sí, hay que aclarar que esta, esta feria es de puro productores hecho en Bolivia. ¿no? Entonces, yo, como tú decías, fortalecemos el empleo. Yo, yo veo que cada año tenemos cifras de 20.000 jóvenes que salen profesionales. Entonces, queremos apuntar a que, que el empleo sea digno, además de eso también evitar la fuga de divisas del país. ¿no? Entonces, eh, tenemos ahí la participación de productores. Y esto también acaba el, el 25 y el, del 25 al 3 de febrero tenemos en el alto. En el Alto, en la, en la Juan Pablo II, en la poli, Polifuncional del Alto, donde también hay justamente, se ofertarán de la misma manera, productos nacionales, de manufactura nacional, hecho en Bolivia. ¿Cuántos productores estarán participando en el Alto? En el Chuquiago Marca son más o menos 400. 400, y en el alto, y de la misma manera. Igual, los 400. Sí, van, a ir, van a ir ofertando toda su producción nacional. Obviamente ahí tenemos diseño, colores, modelos. Están estocando su producción los, los hermanos productores. Entonces, lo importante también es que va a haber una gama de, de productos, ¿no? desde textiles, calzados, muebles, eh, metálicos de madera, alimentos ¿no? donde van a poder apreciar. Y, la, y también lo importante de esto es fortalecemos a la microempresa, al, al empleo también de los trabajadores que los tienen. ¿La gente hasta cuándo tiene tiempo de aproximar de estas diferentes ferias, ya sea en La Paz, en el Alto o en el interior del país. ¿Hay una fecha límite o puede ser durante todo el año? No, todo el año tiene vigente, el, pues que el no 15%. se preocupe el servicio público, que tiene el 15% que está en su, en su aplicación de solar. La tiene, móvil. Tiene todo el año para gastar, ¿no? Eh, como te decía el rato, puedes hacer un pedido de un mueble este, esta feria que te lo van a hacer mueble, en el día en la siguiente tú recoges tu mueble te entran en tu domicilio. Entonces, es, cada uno tiene sus particularidades. Entonces, lo importante es que el productor, contigo, con tu aplicación, la aplicación, van a hacer, van a hacer los, la cancelación, que es, va a ser fácil. Entonces, lo importante de esto es que la feria, es la primera feria, la segunda feria, o sea, en febrero, en marzo, así. Todos semana, los meses. Todos los meses, obviamente. Ahora, si hay empresas que están interesadas en poder mostrar, ofertar cuáles son sus productos, los diseños eh, que, que tengan, entre otros, ¿tienen tiempo todavía sí. de poder formar parte? Como las ferias van a ser cada mes, claro. ¿tienen tiempo todavía de poder inscribirse, acreditarse para ofertar sus productos a la población? ¿Cuáles son estos requisitos que aquellas empresas necesitan? Sí, estamos registrando, eh, estamos en Pro Bolivia, Estaban en la calle Camacho Bueno, en el primer piso, ahí tenemos una, una plataforma. Otra plataforma la tenemos aquí en La Paz, tenemos en el piso 17, el viceministro de la Micro Pequeña Empresa. Otra plataforma la tenemos acá en Conamipe, Bolivia, en la Avenida Ecuador, 2072, ahí están atendiendo con oficina. En el lado tenemos en el Telefónico Rojo, eh, ahí tenemos un punto, tenemos un punto en la FEJUVE, que es bien conocida en las 6 de marzo. Sí. Ahí, ahí tenemos otro punto que se está registrando. Entonces invitamos a los productores de, de La Paz, el Alto, para que se registren. El NIT es importante, la cuenta en el Banco Unión, una cuenta en la caja de ahorro. También llevar eh, qué productos van a ofertar, ¿no? claro. si son calzados, qué modelos, si es de varón, de niños, eh, si es textiles, qué tipo de textiles, si son chamarras, si son pantalones, o son camisas, o son. Uh, ropa interior, no sé, eh, eh, ahí tiene que dar la información y, y si la habilita para que pueda participar en las ferias. Diputado, es importante también aclarar, ¿a quiénes corresponde este 15% de descuento para la compra de productos nacionales? A los que ganan um, de 2.060 bolivianos más arriba, si los ganan 3.000 hasta 15.000 bolivianos. Los que ganan más de 15 mil, o sea, no están... Yo no tengo doble aguinaldo, porque gano más de 15 mil. O un viceministro, un ministro, o un, un, un gerente general de una empresa privada que gane más de 15 mil, no tiene doble aguinaldo. Solo el doble aguinaldo de, de, de hasta 15 mil bolivianos y los que ganan más de 2.060. Los que ganan 2.060, a sí. ellos les corresponde eh, entero el doble aguinaldo, sin S este 15% de descuento. Sí, eh, el dos, si ganan 2.060 bolivianos no, no, no les descuentan el 15%, se les paga en efectivo. Pero si gana ya más de 2.060 bolivianos, sí ya les han descontado el 15% y ellos están habilitados para que puedan participar en estas ferias que estamos lanzando, que está encargado justamente el Ministerio de Desarrollo Productivo y Corte Cultural. Entonces, lo, lo importante importante de esto es que ya tenemos aplicado ya se ha lanzado ayer el ministro Rojas, lanzó ya la, la feria del doble aguinaldo. Y es importante esta aclaración porque eh, a veces existe un poco de confusión, ¿no? Dicen, no, pues yo gano 2.060, ¿me corresponde? No, no corresponde. Pero hasta los 15.000, el doble aguinaldo, es importante esta aclaración. Ahora, lo que se ha pensado con este 15% de descuento para la compra de productos 100% nacionales es poder... Fortalecer la economía en nuestro país. Este doble aguinaldo que ha sido denominado esfuerzo por Bolivia es cancelado cuando el crecimiento económico del país es por encima del 4.5%. Así es. Si esta gestión, este 2019, que ya lo han proyectado, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, pero hay que esperar, ¿no? Igual estamos empezando este año. Supongamos que el crecimiento económico de este año es por encima del 4.5%. ¿Se va a aplicar nuevo para, eh, de nuevo para el pago del segundo aguinaldo este 15% de descuento? También para seguir fortaleciendo la economía en nuestro país, generar empleos, entre otros aspectos? Sí, ha sido un pedido desde el 2013, cuando, ah. cuando se ha. Estos se ha planteado ya esa, ese año para que se, se den en productos. La economía de Bolivia ha planteado esa, esa época ya. Entonces ahora ya se ha dado este, este, este año y es importante aclarar este tema. Es un tema muy fundamental porque el tema de la importación al país de productos de la China, de los países, primero de la China, ¿no? de la China importan producción, manufacturas, que da miedo. Entran del Perú también productos que realmente le, le dañan a la economía del sí. país. Obviamente, que el que, que gane un salario no ve, pues si es pues, no, no lo valoriza. Entonces compra, compra y compra, compra. Porque lo, lo que hay que valorar, hay una demanda interna fuerte. El presidente se esfuerza en tener una inversión pública fuerte, que hemos llegado a 40 mil millones de dólares. ¿no? Y es uno, y bueno, somos el país que tiene el mejor crecimiento económico Econ... ¿no? entonces, en la región. Entonces tenemos que no más motivar que lo que es la industria nacional tiene que fortalecerse, porque eso es, eso es importante. ¿Qué, qué, ¿Qué logramos con este 15% de, de pagar en productos? Logramos que el productor, la industria nacional, se, se, se potencie el tema laboral la estabilidad laboral, la generación de empleo para, para los jóvenes. Además que evitamos también la fuga de divisas, porque cuando se importa, cuando se compra algo extranjero, ¿qué le estamos potenciando? Al producto extranjero, o sea, al trabajador de otros países. ¿no? Lo que tenemos que potenciar justamente es al, al productor nacional al que trabaja en Bolivia. Entonces, yo creo que tenemos política que va a tener, eh, que va a tener repercusiones eh, muy importantes en este, en este 15%. En este, en este año. Entonces yo espero que si el país está en, en constante crecimiento, la, no, se, no creo que sea el 15%, vamos a plantear que sea más el, el, el consumo, ¿no? que sea un 20, un 30% para la siguiente gestión. Pero esto está en manos de una política pública que realmente se ha estudiado esta vez y va a ser, los resultados van a ser realmente exitosos porque el productor que, que produce, digamos, un... ...una docena al día va, va a doblar su producción... Ah. ...y para doblar su producción... También va a salir más personal... ...entonces es la idea ¿no?... ...de fortalecer el, el empleo en el país... ...y evitar la fuga de divisas del país ¿no?... Que, ...que el país con tanto esfuerzo... ...hace una inversión pública fuerte... ...pero lamentablemente el, el, el consumidor... ...opta por otros productos... ...ahora lo que estamos logrando con esto es que... ...consuma lo hecho en Bolivia... Y que hasta el momento está siendo positivo además, no solamente porque se tiene proyectado, se ha pensado en que sea positivo para nuestro país en cuanto al crecimiento económico, sino por la aceptación también que se está teniendo, se está generando nuevas fuentes de empleo, como señala, ¿no? Sí. Muchos jóvenes terminan ya eh, de estudiar y no tienen un, un empleo. En esta ocasión sí, así va a ser, van a tener su primer empleo, van a continuar trabajando. Ahora, también es importante eh, aclarar que la gente sepa cuántas son las empresas hasta el momento que están acreditadas para este 15% de descuento. Son 800 eh, microempresas que están siendo eh, eh, valoradas, ¿no? ¿Qué es valoradas? Evaluadas por el Ministerio del Ministerio. ¿Por qué? Tiene que ser productor nacional, tiene que tener una, una cuenta bancaria en el Banco Unión, una mm -hmm. caja de ahorro, tiene que tener NIT, puede ser NIT general o simplificado, porque simplificado hay productores que tienen unos 15 mil, 20 mil bolivianos de capital, entonces eh, eh, se están registrando en, en el sistema de que es válido. También ver eh, su lista de por qué, qué van a ofertar, esos son los requisitos básicos para que se registren. Son 800 empresas hasta el momento, hasta el momento en todo el país. En todo el país, pero eh, cada día, o sea, cada ¿Reciben día... Reciben nuevas Cada día vamos propuestas. a llegar, no sé, llegar? Cada día se registran. Estamos invitando a Santa Cruz, a Cochabamba, que hay muchos productores que se inscriban. Porque tenemos ahí ya casi unos mil millones de, de bolivianos que están en la bolsa para que puedan ustedes eh, poder ofertar y poder... Eh, poder vender productos, o sea, ya están los recursos económicos, pues, bueno. ya están los recursos económicos lo que sigue y esta feria va, va a ser un impulso para que ellos ya vayan a hacer las transacciones ¿no? los ofertantes y los compradores ¿no? y es importante esto porque el registro va a estar abierto en, en Santa Cruz, en todo el país ¿no? también van a haber ferias todos los meses sí, en el interior, sí, como aquí sí, en La Paz sí. se ha lanzado ya para el 16 en La Paz, Obviamente ya estamos trabajando en, el ministerio trabaja en Oruro. Potosí, Tarija, Sucre, Santa Cruz, Pando, Benito. entonces va a haber en todo el país las ferias del doble aguinaldo. Y es positivo hasta el momento. No, es positivo. Hay una, eh, había un pequeño problema del tema del NIT, pero ¿no? se ha entendido que el NIT es importante para que podamos eh, registrar y podamos también ofertar al, al servicio público. El, el, el microemputal tiene que tener su NIT, ¿no? Simplificado, o, o régimen general. Perfecto, diputado, quiero agradecerle mucho habernos acompañado. El tiempo, sabemos que tiene bastantes actividades que cumplir, sin embargo, se ha dado unos minutos de su tiempo para poder dirigirse a través de la Televisión, de la Reporta, a toda la población, a todo el país, informar. Aclarar algunas dudas, ciertas dudas que a veces la población eh, consulta no a través de las redes sociales pues estas dudas ya han sido aclaradas en torno a lo que es este beneficio que ha sido denominado esfuerzo por Bolivia el pago del segundo aguinaldo con el 15% de descuento para la compra de productos nacionales mediante las diferentes ferias, la billetera móvil que ahora tenemos esta facilidad esta aplicación gracias a la tecnología en nuestros eh, celulares le agradezco mucho el tiempo y estos detalles que nos ha informado sí. Una vez más, ratificar la convocatoria a los productores que se registren en los puntos donde están autorizados y también a los... ...ya los que van a hacer sus compras... ...estamos ya... ...ya se ha lanzado para que en el Chuquebo marca ...del 16 de enero al 25 de enero estemos ...en el alto del 25 de enero al 3 de febrero... ...entonces les esperamos... ...pues ahí tenemos toda la gama de la manufactura Nacional... ...colores, diseños, moda... Eh, ...en todos los eh, en calzados, en ropa, en muebles, en alimentos... ...les esperamos... ...entonces estamos ahí para... Ahí ...habrá también una plataforma de información... no ...los que a veces no entienden... ...cómo va a ser la hay una plataforma de la GETICS, de, de, de Pro Bolivia, para que orienten al comprador y también al vendedor. Son 800 empresas. En los primeros días nada más eran 300. Gracias. Ahora ya estamos en la segunda semana del mes de enero y son 800 y continúan registrándose. Muchísimas gracias y sabemos que va a ser todo un éxito. Gracias. Gracias. Hasta una próxima. Hasta que bien. tenga buen día y un exitoso 2019. Gracias. gracias.